Para que ponga un poquito de música. Hola amigos, cómo están? <ríe> Bienvenidos. Una vez más a mi canal de YouTube para que se va a escuchar con todo el volumen. Bueno, queridos, estamos aquí porque hay un nuevo evento. Primero, antes que nada, díganme, no, no me digan nada. Déjenme decirles a mí, eh, a ustedes que mmm, les agradezco a todos aquellos que se han preocupado por el tema de My salud, de My health. Así que nada, ya me siento bien, estuve internado Para aquellos que no sepan, estuve internado Desde el día 26 hasta el día de hoy Hasta el día de 1 en realidad Ya son más de las 12 de la noche eh, Así que nada eh, Ya me siento bien, estoy recuperado Y estoy 100% para volver al canal Full power, full time Dicho lo dicho Nada, eso, vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con este evento especial, que se llama Highway Rock. Highway Rock. Eh, por lo que estuve viendo, mucha gente no está al tanto de que, hay este, que existe este evento, así que bueno, para los chicos del grupo de Discord, que me lo han pedido, aquí estamos haciendo un resumen de lo que es esto, ¿bien? Bueno, tenemos... Eh, a ver, ¿se escucha bien? ¿se ve bien? Sí, todo perfecto, ¿no? Sí, excelente, buenísimo. Bien, tanquista, viaja en el tiempo para experimentar la cultura de los autos de carrera estadounidenses de los años 50. Bueno, es tu oportunidad de ganar grandes recompensas. A ver, empiezo, empezó el miércoles 1 de julio a las 4 y 20. Eh, Pichi, 6.20... Bueno, empezó el primero de julio. Y finalización de las misiones el lunes 13 de julio. Bien, eh, Comienzo de las ofertas de los paquetes, también lo mismo el primero. Y finalizan las ofertas de los paquetes el 20 de julio. Y apertura de la página dedicada y validez de las millas. Eh, finaliza el 31 de julio O sea, hasta el 31 de julio eh, Vas a tener tiempo, aparentemente De lo que sería canjear las millas ¿No? Porque acá dice validez de las millas A ver, bueno mmm, Podrás encontrar información adicional Y registrarte en nuestra página dedicada a la Así que vamos a clicar acá directamente Y acá estamos en Highway Rock Bueno Pero vamos a la página anterior Primero Vamos acá, vamos a informarnos un poquito, a meternos de lleno, que es un evento larguito. Parte 1. Tenemos que eh, crear. El objetivo es completar misiones diarias, acumular millas y usar esas millas para desbloquear piezas para automóviles específicos. Cada auto está vinculado a un grupo particular que fue prevalente en los años 50. O sea, recordad, antes que nada tenés que registrarte, chicos. Tienen que registrarse, si no, no van a poder hacer o participar del evento. Porque ustedes lo leen, pero no es que automáticamente en el juego ya les va a aparecer. No. Tenés que entrar y registrarte acá. Entonces, ¿cómo funciona? Ingresa a tu cuenta eh, en la página dedicada al evento. Visita la página, ¿eh? Es rápido y sencillo, ¿eh? Completa misiones diarias. Tendrás... Tres misiones que aumentan en dificultad y que podrán completar una vez al día con vehículos de tier 2. O sea, todos a nivel 10. Todos. Básicamente. Rocking round the block. Eh, la preparación es clave y el conocimiento es poder. La condición es posicionarte como uno de los mejores jugadores, eh, según experiencia, en 5... Por experiencia ganada en 5 batallas. Bien. Después la preparación es posicionarte como uno de los tres mejores jugadores de tu equipo eh, en daño infligido. O sea, en daño... Y ganar eh, 10.000 de experiencia base en cualquier cantidad de batallas. O sea, 10.000 de experiencia va juntando, juntando, juntando y en cualquier momento llegas. Como les dije recién, es una vez al día. Vehículos de nivel 2 a nivel 10. En batallas aleatorias y grandes batallas no funciona para lo que son escaramuzas. Recuerden que hay eventos que sí funcionan. Por ejemplo, el Tank Rewards o Tank Rewards, como quieran decirle. sí funciona en eh, escaramuzas de Tier 6, de Tier 8 y de Tier 10, los que son las Clan Wars, funcionan. Este evento no funciona en ese tipo de eh, batallas. Si te posicionas como uno de los mejores jugadores según eh, experiencia en 5 batallas te dan 20 millas. Eh, por el daño en 5 batallas te dan 40 millas. Y ganar 10.000 de experiencia eh, en cualquier cantidad de batallas te dan 40 millas. O sea, 4 y 4, 8 y 2, 10. 100 millas te dan. Punto 3. Desbloquea piezas y gana recompensas. Visita la página del evento y usa las millas ganadas para desbloquear piezas de uno de los 3 eh, autos. No estarás limitado a desbloquear todas las piezas de un único vehículo. O sea que puedes ir armando de diferentes partes, de diferentes vehículos. Cada pieza cuesta 50 millas para desbloquear y te recompensará con un premio de diseño adicional. Grazer, recompensa por desbloquear el B6, el turbo, el motor, 300 créditos. Preps, recompensa para desbloquear el B8, 300 créditos. Recompensa para desbloquear el Strike 6, 300 créditos. Bueno, buenas recompensas eh, Acá 5 matafuegos Por desbloquear el muscle, Chasis, el luxury, o sea Los diferentes tipos de chasis, acá tenemos motor Chasis, carrocería, ruedas, accesorios, accesorios Chasis te dan. Bueno, acá ven. Matafuegos, botiquines, reparaciones grandes, reserva de créditos. A ustedes que les gustan mucho y necesitan reservas de créditos, acá les viene muy, muy bien. 10 reservas personales de eh, el 50% de créditos por una hora. Son 10. Es un montón. Está re bien. Háganlo. Bueno, acá carrocería, calcomanías, que a mí mucho no me interesa. Reservas personales de 50% de experiencia. Eso va bien. A ver, acá en ruedas, ¿qué tenemos? Reserva de experiencia. Pues. Sí, 200% de experiencia para la tripu, 10 eh, en ruedas. Después, siguiente nivel, un día de cuenta premium y el siguiente son calcomanías. Después, accesorios, un día de cuenta premium, 3 espacios de garajes y 9 camuflajes a lunar. Y por último, en accesorios, camuflaje, anotación, camuflaje aniversario, grandes puntos y un día de cuenta premium. The what, the what of things. Desbloquea todas las piezas de un único auto para obtener una recompensa especial. Es posible desbloquear todas las piezas de los tres autos. Estilo Wargaming eh, Fest, creo, ya lo tengo. Estilo Song Crank, no lo tengo. Y estilo Hanami, Hanami parece Hitomi. Eh, no lo tengo. Bueno, gana grandes recompensas. Una vez que desbloquees todas las piezas de los tres autos o sea, todos completos los tres autos no te detengas, sigue sumando millas mediante las tres misiones diarias y úsalas para comprar estas geniales recompensas extras a ver, empecemos de poquito, 50 millas 3 días de cuenta premium, 50 millas pero está bien, está muy bien chabón 50 millas, 10 reservas de créditos 50 millas eh, por 5, o sea que se van a poder sumar un montón de reservas de 50% de créditos Creo que voy a hacer este evento y el de y el Tan Rewards a la, a la vez. Que además jugás. A ver, pensemos un poquito. Si el Tan Rewards se puede jugar de nivel 6 a nivel 10 y esto se puede jugar de nivel 2 a nivel 10, te conviene jugar tanques de nivel 6 a nivel 10, 6, 7, 8, 9 o 10, para poder ir haciendo los dos a la vez. Eso estaría bueno. Si te especializas más en tier 6, porque tier 10 Tal vez no la tenés tan clara, porque no te gusta el tier O te especializas más en tier 7 o en tier 8 O en tier 9, el que vos quieras Te conviene jugar más eso Enfócate más No, no, te, no te vayas por las ramas Trata de jugar lo que más eh, Lo que más Se te dé mejor, digamos, ¿no? Para poder hacer más rápido esto, una vez que si tenés ganas de hacerlo, por supuesto, estoy hablando de eso, ¿no? Si no te interesa, obviamente, no los juegues. Pero digo, si te interesa, si está bueno, si te parece que está buena la, las recompensas que hay, que me parece que están muy buenas, muy buenas. Eh, salvo los estilos que la verdad es que mucho no me, no me importarían tanto. Pero lo que son días de cuenta premium me interesa, reservas me interesa, por 5 me interesan. Y todos los estilos 2D y 3D se los regalo, chicos. No me interesan. Eh, pero están buenos. Por eso digo, mi consejo es enfóquense en un tier más o menos o en dos tieres para, o en un par de tanques como para que ustedes tengan, tengan claras, pero no jueguen tier 5, 4 porque si no se van a terminar cansando. Van a decir, uh, qué pachorra, ahora ya jugué 10 batallas con tier 4, 5, ahora tengo que hacer las misiones y cosas. Primero liquiden esto y después se dedican a jugar tranquilos. Es mi humilde consejo. Oferta de paquetes, a ver qué hay. Eh, 50 millas por 750 de oro. Eh, puedes comprar 300 millas por 4.500 de oro y 1.200 millas por 18.000 de oro. ¿Cuánto debe valer esto? Una fortuna. Parte 2. Competir. ¿Quieres correr carreras? Enfréntate al desafío de Highway Rock. ¿Quieres competir? ¿Quieres demostrar que un equipo es mejor que el otro? Bueno, puedes elegir el equipo Gracers, el equipo Preps o el equipo Nerds. Elige uno de los tres y seguramente el equipo ganador obtendrá un fin de semana de bonificación de experiencia especial. Mmm... Misiones del desafío de Highway Rock Desafío de Highway Rock Volumen 1 Obtén 950 puntos de experiencia básica Un vehículo de nivel 6 Obtén 1000 puntos de experiencia básica De nivel 7 Y 1100 de puntos de experiencia En una batalla básica En nivel 8 o nivel 10 Te dan una ficha cada uno Posición 1 a 100 Las recompensas por las misiones Se otorgarán en función de niveles Independientemente Del rendimiento general del equipo Claro, hasta donde más haya llegado te van a dar una medalla de bronce. Eh, medalla de plata o medalla de oro. Está bueno, está bueno. Me, está, está muy buena la verdad, me gusta. Mirá, y acá están los que, los que ya vienen haciendo todos los, todas las movidas. Muy bien, mira como ya hay gente que tiene 11, bien ahí. 11 fichas y todo eso. Bueno, a ver, eh, vamos a meternos en la página directamente acá del evento. Vamos a ver qué onda. Se ve perfecto, sí, hijo. Ya, buenísimo, buenísimo. Ah, mirá cómo van pasando los autos. Bueno. Eh, participar le pones acá. Yo ya creo que esto lo había hecho. Hey, weyrack. Actualizar millas. Tus millas, 60 millas tengo, mirá. Ya me puedo ir de joda con todo esto que tengo. Y obtén 40, Compartir y obtén 40 millas, mirá. O sea, lo compartís, ahora después lo comparto. Y eh, obtengo 40 más, así que voy a tener 100 millas. Eh, calcomanías, no sé qué. Racers, equipo. Claro, tenés de los diferentes equipos. Mi garaje. Ve al taller y comienza a fabricar tu propio auto. Claro, tenés que ir armándolo, ¿no? Supongo que será eso. Ah, mirá, lo arrastrás, chabón. Viene ahí. Ok. Carrocería de rayo engrasado. Comprá. ¿Te gusta esta hermosa carrocería? compralo por 50 millas. Claro, claro, entiendo, entiendo. Lo vas tirando ahí y vas canjeando lo que vas ganando por eso. Claro, ves, pones el motor, por ejemplo. Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Por ejemplo, yo pongo el motor, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que el motor te daba? A ver, pará, pará Vamos a probar esto un poquito Porque si no es un quilombo eh... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá, motor Grazers Preps o nerds 300.000 créditos Por recompensa ¿vale? el V6 Turbo Todos los estilos racers. Este es el V6 O este 300.000 créditos A ver Comprar El motor perfecto, ¿qué sigue? Mira tus recompensas en el juego ¿Y ya tengo los 300.000 créditos? Pero si me no hice nata. Muy bien, bueno chicos, ya saben, es así Bueno, espero que les guste que jueguen este evento Que va a estar bastante bueno para sacar Bastante, bastantes recompensas Chicuelos Muchas gracias a todos, suscríbanse que llegamos a los 5.000, en nada chicos, faltan 10 personas, menos, creo que faltan 9 personas y llegamos a los 5.000 y eh, vamos a estar haciendo grandes, grandes sorteillos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.